hola a todos mis amores bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal por si ya es tu primera vez yo soy Yeseli Salazar y el día de hoy les voy a estar hablando de los tipos de cursos de alemán que existen para que puedas escoger el curso más adecuado de acuerdo a tu meta personal así que bueno chicos sin más preámbulo vamos a comenzar bueno chicos lo primero que deben saber es que existen varios niveles de alemán van desde el A1, A2 B1, B2, C1 y C2 y a su vez cada uno de estos niveles tienen dos subniveles es decir, si son 6 en total son 12 niveles que ustedes deben lograr para poder terminar como todo el sistema del alemán según la Unión Europea Entonces, ¿qué es lo más importante que deben saber a la hora de comenzar el idioma? ¿Dónde estudiar? ¿Cómo empezar? ¿Qué nivel? Eh, ¿Qué curso me conviene? ¿ok? Las academias suelen ofrecer el curso intensivo este tipo de cursos intensivos se llaman así porque tienes clases todos los días puede ser de lunes a viernes o de lunes a jueves eh, las horas también pueden variar pueden ser entre dos horas y media o tres horas diarias yo te recomiendo que mientras más te oferten mejor obviamente te inscribas en uno que te oferten tres horas y por lo menos esas cuatro días de la semana para que puedas eh, estudiar y tener una consecuencia en cada semana y un día para estudiar tú en casa, personalmente, repasar todo lo que te dieron y los fines de semana para hablar así, eh, practicar el idioma. Entonces, los intensivos son así, todos los días, lunes a jueves, tres horas diarias. Vamos a ponerlo así en términos generales. Semi-intensivo es otro tipo de curso que se suele ofrecer mucho y se llaman así porque solo ves clases dos veces por semana. No cuatro días, sino dos. Entonces, ves clases dos veces por semana... Igual te enseñan el mismo contenido, pero el idioma, el nivel, no lo avanzas ya en un mes, sino en dos meses. Esto también depende del tipo de academia, pero a veces te dicen, mira, nosotros ofrecemos un intensivo y avanzas un nivel en un mes. Pero hay otras que te dicen, yo te doy un intensivo, pero avanzas un nivel en dos, en tres meses, tienes que ver. Entonces, en este punto sí me gustaría recomendarles, por ejemplo, la, Doi, la Academia Deutsche Academy, porque ellos tienen un curso intensivo de un mes y avanzas un nivel, esto es tan genial, si tu meta por ejemplo es aprender hasta el nivel A2.2 para postularte a la Universidad de Viena, entonces como cada nivel tiene dos subniveles, tienes que hacer cuatro cursos, si haces intensivo con ellos en cuatro meses logras tu título de alemán A2.2 para postularte a la Universidad de Viena, o sea, esto está genial, casi que todo el tiempo que tenemos de cuarentena o de coronavirus es lo que hubiese tomado lograr este título que tanto sueñan muchas personas para postularse aquí ahora si tú deseas eh, hacer un semi intensivo que son dos veces a la semana por ejemplo la eh, institución Deutsche Academy ellos te ofrecen hacer este eh, nivel por nivel en dos meses entonces hay otras academias por ejemplo que te dicen mira tú logras un nivel en semi intensivo en tres meses en cuatro meses pero por ejemplo Deutsche Academy te lo ofrece en tan solo dos meses, dos veces por semana También existen en tercer punto los cursos eh, de gramática En estos cursos tú vas a reforzar todo lo que has visto en los otros niveles anteriores Obviamente no puedes ver este curso de gramática si apenas estás empezando Pero si cuando ya tienes un cierto nivel avanzado puedes verlo Y ahí vas a reforzar todas esas fallitas que van saliendo a lo largo del aprendizaje Ahí te la van a, a ir acomodando, eh, perfeccionando Y de verdad que este curso me parece súper genial Yo todavía no lo he hecho, pero sí he hecho el, el que viene Que les voy a explicar, que es el de conversación Este curso es un curso donde tú eh, vas a asistir a una clase Con otros compañeros y tu profesor o profesora Y eh, te van a corregir, son... Palabras que vas diciendo, frases completas, van a hablar sobre temas. Y eh, esto es muy importante porque, por lo menos para buscar trabajos, siempre dicen hablar alemán fluido. Pues en este eh, curso de conversación, justamente tú afinas esos detalles, el hablar el alemán fluido y sin errores. Entonces, estos cuatro cursos son los que yo les quería comentar: el intensivo, semi-intensivo, conversación y gramática porque son los más conocidos, también existen, por ejemplo, clases privadas y otro tipo, pero estos son, creo yo, los que más ustedes deben tener en cuenta a la hora de eh, tomar un curso o, u otro para lograr sus metas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Eh, por ejemplo, el Deutsche Academy actualmente tiene cursos online Esto está súper bien porque con toda esta situación que no podemos viajar Muchos me dicen, "Jesse, no puedo ir a Austria ahorita ¿Cómo hago? Yo iba a ir a estudiar a la universidad Aprovechen y estudien entonces online De verdad, yo hice un curso online el mes pasado Estaba un poco escéptica, no sabía cómo era Pero de verdad a mí me encantó Yo siento que en online nosotros nos concentramos más en la pantalla En lo que te van diciendo eh, los profesores en los audífonos y te va mucho mucho mejor de verdad en mi experiencia me gustó muchísimo ahora estoy en presencial porque ya aquí abrió todo y bueno también es genial obviamente el contacto con otros alumnos conocer gente de todas partes del mundo pero online de verdad se los recomiendo muchísimo y el Deutsche Academy ofrece estos cursos online también así que es la comida de tu casa es cualquier parte del mundo tú vas a poder estudiar alemán y avanzar con tu meta y tu sueño de venir a estudiar a Europa también es muy importante que sepan chicos que esto Wow, me encanta esta noticia que les quiero dar es que el Deutsche Academy tiene la oportunidad nos brinda la oportunidad de que podamos reservar con ellos eh, el curso que querramos hacer por ejemplo eh, de seis meses lograr esos seis niveles a uno a dos o sea tú te organizas cuál quieres hacer y estudiar seis meses con ellos por decirte para sacar la visa tipo de y con ellos lo puedes hacer tú pagas eh, los cursos que quieres hacer y ya con ese aval que ellos te dan puedes solicitar tu visa ante la Embajada de Austria en tu país. Y esto está súper bien porque nosotros necesitamos visa para poder estudiar aquí, vivir aquí y con el Dolce Academy puedes solicitar tu visa en caso de que te la nieguen Tú entregas el Vestetigum, el aval de que te negaron la visa y ellos te devuelven tu dinero siempre que haya sido con bastante tiempo de anticipación. De todas maneras, mejor toda esta información, averigüenla con ellos directamente, ellos lo van a atender súper bien, de verdad que tienen un personal genial y eh, te van a responder todas tus dudas, eh, asesórense con ellos, yo les voy a dejar por aquí abajo el link de su página web y el email también, porque hay gente que les... Es difícil conseguir los emails de la universidad y de todo. Yo se los voy a dejar de una vez por aquí y pueden contactarlos directamente, de verdad, con los ojos cerrados. Se los recomiendo, mis amores. Así que de bueno, nada, chicos, espero que de verdad les haya aclarado esta dudita que es de las que más me suelen hacer. Preguntas, ¿cuál curso? ¿Qué tipo? ¿Qué nivel? ¿Cómo lo logro? Pues intensivo, semi-intensivo, con gramática o con el de conversación. Y recuerden que existen seis niveles de alemán y cada uno tiene a su vez dos subniveles. Para la Universidad de Viena te piden para postularte la 2.2, es decir, tienes que hacer cuatro niveles, o si quieres estudiarlo todo en tu país y entrar directo a carrera, el C1, que ya tendrías que hacer casi que todos los niveles sin el C2, pero ya serían bastante que tienes que estudiar, pero como les digo, para esto hay academias como el Deutsche Academy que los van a ayudar con este proceso a lo largo de su estudio. Así que bueno, nada chicos, esto era todo lo que les quería contar, espero que les ayude un poco eh, los quiero mucho, recuerden que me pueden escribir cualquier cosa por aquí abajo o a mi Instagram Y nada, les dejo el link del Deutsche Academy por aquí para que visiten su página web Y comiencen su carrera de alemán con profesores de Aquí Habla Alemana Así que nada chicos, los quiero mucho y hasta el próximo video Chaito